Me voy a sentar en cualquier sitio Y voy a pensar fuertemente en ti No me aburriré en salas de espera Cerraré mis ojos, te imaginaré Hoy Seguramente en estos momentos Estarás cepillándote el pelo de seda ese pelo que se enreda en mis manos Cuando estando contigo lo acaricio hoy Mañana quién sabe todo habrá cambiado El beso que te rogué te lo habré robado El beso que devuelvas me lo habré ganado la vida en un beso, todo está entregado hoy. Y mira cómo han pasado los años. Tu cabello era rubio, el mío moreno. Ahora el gris nos ha invadido sin piedad. Pero tú sigues hermosa para mí. Hoy, hoy, porque hoy es importante, porque mañana ni siquiera existe, porque hoy sí que es presente, una vez más comienza la vida. Hoy, hoy, me voy a sentar en cualquier sitio,